cómo bloquear a una persona en instagram también por otra parte vamos a ver cómo ver dónde está la opción para ver las personas que tengo bloqueado aquí en instagram y por último cómo desbloquear las personas en instagram bueno lo primero que vamos a hacer es entrar en instagram una vez aquí por ejemplo vamos a seleccionar una cuenta no importa cuál sea la cuenta, es el mismo proceso. Por ejemplo, seleccionemos esta cuenta de aquí. Pulsamos en el perfil para ir a la biografía de esa persona. Arriba a la derecha hay unos tres puntitos, la cual pulsamos y aparece este, me, esta ventana de menú, la cual aquí dice bloquear. Y le damos en bloquear y nos aparece esto y le damos en aceptar. Por lo general, cuando tú bloqueas a alguien, simplemente retrocedes para ya no ver la foto de esa persona. Así que con el paso número 2 que vamos a hacer a continuación vamos a ver dónde tenemos bloqueadas aquellas personas. Bueno abajo a la derecha como puedes ver está esta imagen en la cual si pulsamos nos redirecciona a nuestro perfil. Una vez aquí lo que estamos dentro de nuestro perfil, a la derecha arriba hay estas tres rayitas, la cual si pulsamos aparece este menú. Aquí procedemos a ir en configuración y aquí en privacidad. Y acá abajito dice cuentas bloqueadas, ok En este caso como puedes ver yo tengo bloqueadas estas cuatro cuentas Y la de arriba fue la última que bloqueamos, ok Y finalmente para el paso número 3 y poder desbloquearla simplemente pulsamos Y nos redirecciona acá y le damos en desbloquear, ok Y le damos en aceptar, listo Y ahora sí, esta persona ya está desbloqueada y aquí puedes ver que están las imágenes y así sucesivamente vas haciendo con el resto de personas Recuerda, desbloquear, desbloquear y aceptar Como puedes ver no hay publicaciones Baja la pantalla para que recargue Ya que esto es una cuenta pública y se va a poder ver la chica Haz algo mejor, comparte este video Y venga, hasta luego